Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor de Maroso Villarreal Santero hechicero y espiritista El más reconocido, el más efectivo en América Latina Nadie le brinda las garantías Que le brindamos nosotros Nadie le brinde la seguridad Que le brindamos nosotros A la hora de hacer una marra de amor Únicamente contáctenos desde cualquier lugar del mundo No nos interesa No nos importa la hora Adentrarnos a cementerios como este A realizar el mejor trabajo de magia negra Para usted no importa si llueve o la inclemente lluvia, bajo las situaciones más adversas nos adentramos a cementerios, a selvas, a ríos, a quebradas, a desiertos, con tal de usted regresarle la felicidad. Desde cualquier parte del mundo nos puede contactar al teléfono 320-696-2816 o al WhatsApp más 57-315-630-4823. Contáctenos ya. Y dejes de surgir. Atrévete. Y déjate de sorprender.